Hey, chicos! ¡Bienvenidos nuevamente a este canal! En este super día les tenemos un nuevo video. Y se trata de armar ese lindo carrito. ¿Y cómo? Se lo vamos a mostrar a continuación. Ese lindo carrito vamos a poder armarlo con las piezas que trae aquí. Vamos a sacarlas una por una, todas las piezas. Y al final. Vamos a terminar de armar ese lindo carrito. ¿Quieren acompañarnos? ¡Entonces vamos, chicos! cuatro planchas. Una, dos, tres, y cuatro planchas. Vamos a sacar todas las piecitas que encontramos aquí una por una. Está bien, pero con mucho cuidado sin romperlas, porque si las rompemos ya no vamos a poder armar el carrito. Bueno chicos, como seguimos viendo, aún estamos sacando todas las piezas porque son muchísimas piezas y al fin terminamos. Ya hemos sacado todas las piezas, ahora sí vamos a tener que unirlas unas con otras, por ejemplo, aquí vamos a ver el número 1 y tenemos que buscar dentro de todas estas piezas dónde está el otro número 1. otro número 3 y vamos a sacar esta piecita y aquí el número 4. Y ahora vamos a meter esta pieza aquí, 3 con 3. ¿Ven? 3 con 3 y 4 con 4. poniendo el techo a nuestro carrito ¿Por qué? Porque si el carrito no tiene techo Nos mojamos Cada lluvia, cada granizo O hay mucho sol Nos vamos a enfermar, ¿está bien? es pues por eso que vamos a poner nuestro techito Y chicos No se olviden de regalarnos un super like Y comentar Que si tienen saluditos, solamente dices, ¿sí? Y les vamos a mandar saluditos En el próximo video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 I dug a bone. This old man. Tres llantitas para que la llantita se gruesa Y cuando juguemos Las llantitas no se doblen Porque si no se van a doblar Y nuestro carrito no va a poder avanzar Y vamos a meterlo aquí con mucho cuidado ¡Ven! ¡Listo! Lo mismo vamos a hacer en el otro lado Vamos a juntar Tres llantitas Que estén bien colocadas tengan su boquito por aquí Y vamos a meterlas acá a ponerlas acá afuera para qué? para que las santas no se puedan salir ya que si se sale el carrito puede chocar está bien está bien vamos a ajustar estas piecitas con mucho cuidado porque son piecitas de cartón hasta el fondo No se van a salir Porque si no se saldrían como estas ¡Ah! Y se pierde la pieza, ¿vieron? Y es para eso que sirve esto Para poder engancharlas acá colocar la última pieza. ¡Ya! ¡Aquí está, chicos! ¡Tenemos nuestro auto completamente listo! Hemos armado el auto que está aquí. Lo encontramos aquí. ¿Vieron? Igualito. El número 6, color rojo, con su A ver, ¿qué, con, ¿Qué color encontramos aquí? ¿El color? ¡Rojo! ¡Rojo, chicos! ¿Y rojo en inglés es?